La estoy estoy queriendo. <risa> От ¿Qué? Esto no tiene gracia Fuente de aplauso Necesitamos un poquito de intimidad. ¿Vale? LAUGHTER Why do I have to go with time? Oh! Sí, y aquí, <ríe> ¿Y aquí, aquí, aquí,